hoy tenemos en primicia el Oppo Find X3 Pro que es un smartphone que ha dado muchísimo de qué hablar miren la caja es bastante particular muy diferente a la mayoría de cajas que hemos visto anteriormente y cuando destape esto se van a dar cuenta de otra diferencia aún más grande Fíjense que el smartphone parece embebido allí. Y acá tiene otro compartimiento con algunos guris. Entre los cuales se encuentra el bombero protector. Se lo vamos a dejar acá. Efectivamente. Eso parece algo que conmemora el lanzamiento mundial. Y básicamente... Ah, bueno, aquí hay otra cosita. Ajá. Un bumper aún más pro. Qué interesante. Dos bumpers incluidos en este paquete. Uno con una textura que parece como medio metalizada y otro con una textura muy agradable al tacto. Bueno, y aquí está el mismísimo. El protagonista de todo este desorden. Efectivamente aquí lo tenemos. Oppo Find X 3 Pro o Oppo Fine. X3 Pro. Muy interesante, así se ve la caja. Nos recuerda que es 5G. Antes de continuar debemos recordar que OPPO es una de las marcas del top 5 a nivel mundial que más unidades distribuye. Y anteriormente no lo habíamos visto en Colombia y creo que en la mayoría de latitudes de Latinoamérica. Por eso es tan interesante. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Oh. Otro bumper, un poco diferente. Muy interesante. La herramienta para acceder a la SIM. Documentación en diferentes idiomas una especie de tarjeta de garantía internacional y aquí viene el mismísimo protagonista aquí lo tenemos con su característica cámara que como lo dice la marca tiene una curva increíble seguramente no fue fácil de lograr pero miren estos acabados fíjense cómo se integra esa cámara posterior en el cuerpo del teléfono muy bonito no se siente muy pesado, ahorita lo vamos a estar pesando entrada usb del tipo C la cámara frontal tipo gota o notch y no hay jack de audífonos ya lo sabíamos pero para los que lo esperaban pues efectivamente no está aquí está el botón de encendido que como pueden ver tiene una especie de marca verde y en este lado tenemos los botones de subir y bajar el volumen continuamos viendo el contenido de la casa de la caja efectivamente acá tenemos el cargador de 65 vatios que tiene una potencia bastante importante precisamente para cargar hasta 40% de una batería de 4.500 mAh en tan solo 10 minutos y el cable de USB A a USB tipo C Estos son los contenidos de la caja Ah, esperen, porque aquí hay algo que no nos esperábamos Unos audífonos del tipo USB C Lo cual es muy interesante Dado que es extraño que los fabricantes Incluyan audífonos en esta época Generalmente tratan de ahorrar costos A como de lugar Entonces, esta es una oferta que beneficia al consumidor, dado que no tiene que incurrir en gastos extra. Bueno, ahora vamos a usar una de las carcasas incluidas, que me parece bastante interesante, porque además tiene el, la forma del contorno. Recordemos que este set de cámaras traseras es muy potente. Por un lado tenemos una de 50 megapíxeles ultra gran angular, Aquí tenemos otra de 50 megapíxeles gran angular, una de 3 megapíxeles con micro lentes que pueden ampliar un contenido bastante pequeño hasta 60 veces y un telefoto de 13 megapíxeles. Lo cual es buenísimo porque el telefoto tiene zoom digital hasta de 20X. Es una oferta supremamente completa, diferente y además de una marca que esperábamos en el mercado desde hace mucho tiempo de manera oficial. En su interior, el Find 3 Pro tiene un Qualcomm de la serie 800 y no cualquiera, el 888 5G que tiene versiones de 12 GB de RAM. DDR y hasta de 256 de ROM tipo UFS 3.1, o sea, ultra rápida. Y también existe una versión Dual SIM 5G que soporta hasta 13 bandas. ¿Qué tal el juguete? En materia de rendimiento y conectividad. Una vez conectado a la red, lo primero que va a hacer efectivamente es chequear por actualizaciones y después copiar... De las aplicaciones en caso que se esté clonando de otro dispositivo o si no se puede configurar como si fuera una primera vez una vez configurado el Oppo Find X3 o X3 vemos que trae algunas aplicaciones preinstaladas que son en este caso son como accesos directos que mucha gente podría considerar blo bloatware, en mi caso, yo le he instalado varias como Camera Shot, Camera 4K, digo Pro Shot, Asphalt y demás para probarlo, pero seguramente muchos van a sentir que este tipo de aplicaciones no vienen en el Android Vanilla y por lo mismo ColorOS podría ser catalogado como una capa de personalización que trae bastante bloatware. No es grave. Por ejemplo, vamos a ver si, si podemos desinstalarlas. Bueno, la primera se pudo. Vamos a ver, por ejemplo, Facebook, que es una que no siempre se puede desinstalar. Pasa la prueba, no, no es grave, fíjense. Hemos podido desinstalar varias. Entonces, pues, para algunos puede que, tal como lo hace Xiaomi y otros fabricantes, este tipo de aplicaciones preinstaladas... Les ayuda para no tener que buscar cosas nuevas, por ejemplo, para abrir los videos, para manejar los juegos, la música y demás. Para otros podría ser molesto, pero eso ya va en el caso de cada uno. Ahora vamos a ver con esta batería de 4.500 mAh, vamos a ver cuál es el peso que tiene este dispositivo en gramos. A nivel de la carga, este dispositivo soporta carga hasta de 65 vatios con el cable, lo cual es bastante rápido. Aquí estamos probando, conectándolo a un USB 6.0 y ya vamos a hacer la prueba conectándolo con este Super BOC que es de carga ultra rápida. Según dicen, es capaz de cargar todo el dispositivo básicamente en 38 minutos. Aquí lo vamos a conectar precisamente al Super BOC y nótese que aquí nos confirma que lo está haciendo y está haciendo esa carga ultra rápida. A nivel de carga inalámbrica es capaz de, re de recibir carga hasta de 30 vatios, carga rápida inalámbrica y de hacer carga reversible, o sea, cargar otro dispositivo poniéndolo en la parte de atrás, como unos audífonos o algo así, hasta de 10 vatios, lo cual implica que es muy completo, porque recibe carga alámbrica, o sea, por cable de hasta de 65 vatios el secreto es que tiene dos baterías, entonces va cargando las dos súper rápido carga inalámbrica de 30 vatios y carga reversible hasta de 10 vatios para cargar otros dispositivos sobre la marcha. Además tiene una cámara que se usa como microscopio de 30 o 60 X y que además integra una especie de LED porque a esa distancia tan cercana la luz tiende a escasear. Bueno y aquí tenemos una planta de pino vamos a pasar a 60x para que ustedes vean efectivamente las texturas microscópicas que tiene cada uno de estos por así decirlo filamentos que tiene al final de una ramita un pino de nuevo el pulso a veces no da es difícil mantener el smartphone alineado y quieto con estas fibras y más cuando hay viento alrededor 60x, 30x, en 30x es un poco más fácil aquí la luz, el pulso y la buena suerte juegan un papel bastante importante en lograr una buena toma un sensor de 50 megapíxeles precisamente para la cámara principal y lo curioso es que ese mismo sensor Sony IMX766 está también en la cámara gran angular o sea que es supremamente capaz a nivel de el sensor principal el gran angular y aquí tenemos el modo de ultra estabilización del Oppo Find X3 lo estoy moviendo con la mano ustedes me dirán si se ve estabilizado o no Otra de las cosas que casi olvido mencionar sobre la cámara es que tiene un muy buen manejo de color. Según la publicidad, millones y millones de colores. Es algo que posiblemente el ojo de los mortales como yo no identifica tan bien, pero varios expertos lo certifican y además eh, se muestra que hasta la National Geographic valida que esto es algo real. Fíjense este tipo de, de videos que hace alguien que eh, es aficionado imagínense lo que podría hacer un profesional así que indudablemente la máquina del Oppo Find X3 Pro si uno tiene el dinero vale la pena probarla bueno y vamos a abrir el primer juego Nótese que acá hay una especie de asistente para bloquear notificaciones y tener una experiencia de juego mucho más interesante entonces seguramente los gamers van a gozar de lo lindo sin interrupciones y acá puedo poner aplicaciones que sí me pueden interrumpir puedo evitar que me entren llamadas y demás pantalla Quad HD se ve bastante bien algunos se quejan porque solo tiene 1200, 1300 mits pero creo que es suficiente no, no he tenido problemas exteriores ni nada Y la tasa de refresco de 120 es bastante buena. Nótese, la visualización funciona perfecto. Dado el procesador Qualcomm Snapdragon 888, funciona sin ningún tipo de delay. Bueno, ya podemos ver que el color funciona bien, es acertado. Y además... El movimiento es bastante rápido y aquí ganamos la misión. El Find X3 Pro es un telefonazo, un tote. Como pueden ver, tiene un sensor de huella en pantalla que funciona bastante bien. Es rápido. Tiene un procesador supremamente capaz como el Snapdragon 888. Tiene un montón de opciones. Android 11. Color OS, que aunque trae mucho bloatware, funciona bien. Eh, además, tiene una batería de 4500 mAh. Yo sé por el costo que tiene, de pronto habríamos podido pedir una de 5000, pero recuerden que tiene una carga rápida de 65 watts, lo cual hace que así se descargue, se puede cargar supremamente rápido en 10 minutos para tener bastante batería para rato y además tiene carga rápida a nivel de a nivel inalámbrico y también reversible es supremamente eh, bueno competente el tamaño está bien la pantalla también tiene muy buena tasa de refresco ¿Qué podríamos mejorar el precio y la disponibilidad porque esta es una versión que nos llegó para review pero no sabemos efectivamente cuándo va a llegar a Colombia y a muchos otros países de Latinoamérica. Así que en general lo recomendamos, es una muy buena terminal con un diseño supremamente hermoso, unos acabados bastante premium, no en balde, es el buque insignia de la marca y además trae todos los juguetes.